Pincharemos en el icono de EBSCO. En la siguiente página pincharemos en el enlace de bases de datos suscritas y seleccionaremos las que nos interesen. Para explicar su funcionamiento os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre los subsidios agrarios en España. Podemos buscar directamente desde los distintos campos de búsqueda que nos ofrece la base de datos. Al ser una búsqueda genérica, el primer paso consistirá en identificar los términos en inglés en el tesauro de la base de datos.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 En la parte izquierda de la página de resultados, contamos con varias posibilidades para acotar los resultados. Una vez perfilada nuestra búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. Eusco nos ofrece una serie de opciones como guardar o enviar el resultado, citar o incorporar a nuestro gestor de referencia. Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información, nivel avanzado, especialidad, ciencias jurídicas y sociales.